matsuri es un manuscrito ilustrado por Masao Take y el 6 de abril del año 2018 se estrenó una adaptación al anime hecha por el estudio Phil. Estudio conocido por animar series como Nagashikashi o de entre muchas otras. ¿Te gustan los animes tipo sobrenatural? Llegaste al lugar correcto. <música> Un anime que lo tiene todo, esta historia es protagonizada por un joven yakuza llamado Nita, un día de la nueva esfera dentro de su departamento, dentro de esa esfera se encuentra una niña de unos 13 años llamada Hina, quien tiene poderes telekinésicos, ella le dice a Nita que se quedará en su casa, al principio Nita se niega pero al ser chantajeado por ella... Y su poder pues no le queda más remedio que dejarla quedarse Hina quien se quedó en casa de Nita se aprovechará de él y lo a trabajarle como su esclavo Pasan muchas cosas pero con el paso del tiempo se crea una extraña y hermosa relación entre ellos Aquí les dejo para decirles que este anime tiene dos episodios de los cuales no te aburrirás con ninguno <música> Esta es una pequeña reseña mía y te digo que si te gustó puedes suscribirte al canal y dar tu like, así me motivaría a traer más reseñas de otros animes al canal. Por lo pronto hasta aquí el video, nos vemos en otra ocasión.